Si ya estás suscrito, dale a la campanita para activar las notificaciones. Hey, hey, bienvenidos a Kaboom. Dragon Ball es y será una serie increíble que marcó la vida de muchos de nosotros con ese universo tan extenso. Es por eso que hoy te traigo 15 datos que seguramente pasaste desapercibido cuando viste la serie. Y desde ya te invito a que le des like porque cuando lleguemos a 50 likes, yo subiré la segunda parte de este especial. Bueno, sin nada más que decir... Comencemos Número 1 El personaje de Goten fue originalmente creado para reemplazar a Goku 2 La pelea entre Goku y Freezer tomó aproximadamente 3 horas y medias de animación Siendo la pelea más larga en la historia de los anime 3 En Yu-Gi-Oh! la carta Tyler el Gran Guerrero fue modelado en inspiración a Trunks del futuro 4 Nappa tenía pelo en su juventud 5 Jamsha siempre pierde en los cuartos de final del torneo de las artes marciales. 6. Vegeta Super Saiyan Fase 3 aparece por primera vez en el videojuego Dragon Ball Z Dragon Battlers que fue lanzado en Japón en el año 2009. 7. Goku siempre ha tenido miedo a las agujas y a la comida de los hospitales. 8. Vegeta y Bulma tienen una hija llamada Bra que solo aparece en unos cuantos episodios. 9. El diseño original de Krillin inicialmente no tenía nariz como característica cómica para hacerlo similar a algunas ilustraciones de libros infantiles. 10. Sean Shamel, quien le dio la voz a Goku en la versión americana, se desmayó mientras grababa la transformación de Super Saiyan Fase 4 en Dragon Ball GT. 11. Majin Buu en realidad tiene una edad de 5 millones de años. 12. El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, dijo que su personaje favorito era Piccolo porque disfrutaba mucho dibujándolo. 13. El nombre de Bulma se traduce al inglés como Panties. 14. Vegeta es uno de los guerreros más poderosos de la serie, pero le tiene miedo a los gusanos. 15. Goku ha hecho el Kamehameha un total de 97 veces en toda la saga, sin contar Dragon Ball Super.